Colombia está siendo utilizada por el gobierno de Estados Unidos para atacar directamente a Venezuela. En Colombia hay una situación de guerra, hay una situación de violencia, matan a los líderes sociales todos los días y el gobierno de, de Santos y el gobierno de Duque es, son parte de la conspiración contra Venezuela. Es el odio de la oligarquía colombiana más las órdenes que da el gobierno de los Estados Unidos para que ataquen a Venezuela. Tenemos las pruebas en la mano, tenemos los nombres, tenemos las evidencias y el gobierno colombiano en vez de eh, capturar a los responsables, al menos investigar el intento de magnicidio, ir a los sitios que le dijimos donde se entrenaron los militares, los, los paramilitares que trataron de matar al presidente Maduro, lo que hacen es protegerlo y le han dado incluso estatus de refugiado al máximo responsable y financista de esa operación. Es un descaro, es parte de la guerra contra Venezuela.